Eh, ¿Qué tal chicos? Eh, hoy les traigo un nuevo video en donde les voy a enseñar cómo hacer el performance test que es para ver qué es lo que tiene tu computadora, los componentes, ver qué es lo que se necesita mejorar para para que tenga un mejor rendimiento Bueno y para eso les voy a dejar un link en la descripción donde les va a dejar esta aplicación que ya los va a mandar directamente a la descarga, descargan el link que les dejo ahí y eh, luego... <coughs> Eh, hacen lo típico, descomprimir el archivo y todo eso. Bueno, una vez que ya tengan la aplicación pueden en ejecutar como administrador. Aquí está cargando la aplicación. Ponemos aquí en continuar. Aquí la computadora está revisando su placa base para ver qué es lo que tienen, qué procesadores, memorias y todo eso. A ver, aquí pueden ver también los componentes, ahorita los está analizando, todavía hay que dejar que los analice primero, estos son los discos duros, este es el procesador, tarjeta gráfica, memoria RAM y todo eso. Ahorita ya han cargado, veamos si sí, ya han cargado todo lo que tienen, tarjeta gráfica, memorias, esto de aquí, los discos. Que están vacíos, como los ve, bueno, lo único que tienen que hacer es en dar eh, un bench benchmark de dan en sí y les comenzaré a correr la prueba. Esperen un ratito a que la prueba se complete, no tarda mucho. Y. Eh... Ay. Tenemos que esperar que esté la prueba ya. Es rápido. All right. Eh, esa es la, están probando la tarjeta gráfica, eh, pero en 2D, todas esas gráficas son en 2D, y luego siguen con los, el procedimiento de las gráficas de 3D. Estas son las pruebas en 2D. Esta resolución compa está más lajeado que qué, pero bueno, es lo que se tiene por el momento. No voy a parar muy agram veamos qué tal nos va Bueno, luego sigue la prueba del disco duro, ahorita, y hasta ahí llega la prueba, o sea, la prueba es todo eso, aunque lo que les va a aparecer es el, su CPU, la tarjeta gráfica en 2D y 3D y la memoria RAM, el disco duro no les va a aparecer la puntuación como para que la puedan realizar, La prueba del disco duro es la que más tarde creo. Bueno, aquí podemos ver cuál es la puntuación que nos ha dado, vamos a poner aquí eh, el procesador que tenemos, en mi caso es un Pentium eh, 2020 g eh, de 2.9 GHz. Ellos, ¿okay? Y ahorita vamos a ver en este link eh, en internet nuestra puntuación. <coughs> Aquí está la página, la puntuación del de procesador, la de las gráficas como 2D y 3D, la de la memoria RAM y el disco duro aquí podemos ver detallada la información pueden ir a ver el procesador aquí les va a salir o sea la puntuación que tengo otros procesadores pentium que tiene una, una, un rendimiento más bajo se podría decir eh, también eh, puedes compararla Puedes poner aquí otro y compararlo, pero ahorita nosotros no vamos a comparar ninguno. Eh, esto también lo pueden hacer con la memoria RAM, que ven es que tengo 16 GB, con la tarjeta de video y con el disco duro, que es un TB Aquí está toda la información. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya servido esta información para su computadora, para ustedes. Y chao, hasta aquí yo el video.